El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. En Banco Santander, casi la mitad de la plantilla, somos mujeres. Queremos acceder a los puestos de dirección en la misma proporción que nuestros compañeros. Exigimos que se priorice la proximidad, evitando desplazamientos innecesarios como la posibilidad de compaginar el trabajo presencial y el teletrabajo. No se le debe exigir a una persona en reducción de jornada que produzca lo mismo. En menos tiempo y con menos sueldo. Al igual que la reducción de sueldo proporcional, los objetivos también deben adecuarse a la jornada efectiva realizada en todas las métricas del banco. Cuando no se conceden adaptaciones de la jornada y para conciliar hay que acudir a la reducción, esto es violencia económica. Que ser mujer no afecta nuestra carrera profesional. No debemos tolerar las actitudes y comentarios sexistas en nuestro puesto de trabajo. En breve negociaremos con la empresa la renovación de nuestro Plan de Igualdad, herramienta feminista con la que Comisiones Obreras vamos a luchar para no tener que escoger entre nuestras familias y nuestro trabajo. Acude a las manifestaciones de tu ciudad. Te esperamos.